Muy buenas amigos, supongo que... Si estáis en Twitter... ¿Estáis en Twitter? Bueno, no lo sé... Eh, pero desde luego estáis en YouTube... Que es donde tenéis que estar... Y yo lo tengo bastante tranquilo... Y sobre todo ahora que... O sea, estoy bastante tranquilo... En el sentido de que... Ahora... YouTube ha implementado... Cosas nuevas como hacer publicaciones para que podáis interactuar ayer puse una hoy pondré otra seguramente eh, hay gente que está a favor y gente que está en contra evidentemente de de lo que quiere digamos hacer eh, o lo que quería hacer Elon Musk Pero, se ha visto con el tiempo que lo más es un dictador es un negrero es un, un esclavista y trata a sus empleados como si fueran como como si estuviera en una fábrica china vamos eh, lo peor de lo peor primero les manda una carta de despido qué bonito feliz navidad edu bueno Después les manda una carta a los que todavía no están despedidos y les dice vienen fuertes eh, días porque entre otras cosas eh, me vais a hacer un um, un Twitter 2.0 todo, todo el mundo mirando al aire como diciendo pero Dios mío qué, qué está diciendo este loco me lo está diciendo en serio eh, llamando oye pero pero vamos a ver, lo de Twitter 2.0, eso como se te ha ocurrido. Esas cosas, esas cosas se, se miran en, en, en Junta Ejecutiva o algo así, ¿no? No me.. Calígula. Cono ¿Conocéis la figura de Calígula, no? Eh, realmente uno de los. De los. Mm, eh, de los mandamaces de Grecia más locos la historia de Calígula es eh, es increíble ¿no? pero eh, este Calígula de Elon Musk eh, después de despedir a tanta gente nuevamente eh, en su propio Twitter empieza a chotearse y a reírse de la gente y a decir que bueno que, que da igual lo que digas porque igualmente te va a costar eh, te va a costar los 8 famosos dólares que luego al final tuvo que declinar luego todo lo que ha pasado en tan poco tiempo intento ser lo más rápido vale eh, a raíz de esto porque él aplica las cosas rápidamente sin pensar pues qué es lo que pasa que alguien cogió ...y dijo, bueno, pues voy a hacerme una cuenta con el cheque azul de una marca... ...no voy a decir la marca, una marca, y voy a estafar mediante el nombre de esta marca... ...hasta mil euros o una cosa así. Dinero que se lo tiene que abonar nuevamente Elon Musk. Elon Musk está acostumbrado a donar dinero a buenas causas como los abogados de Amberger eh, eh, lo, los cuidadores de Amberger eh, o por lo menos de, de, del niño que tienen en no en secreto, todo el mundo sabe que es de él, el embrión es de él, pero él prohibió que no y tal eh, señor Elon Musk, eh, yo he descubierto la verdadera razón por la que usted ha comprado Twitter usted ha comprado twitter porque es una persona un desastre usted ve en twitter una amenaza un peligro a su forma de ser su forma de vida porque deja en ridículo las cosas que hace y como todas las cosas que hace desde romper un cristal que es irrompible según usted ...o desde que se le quemen las baterías de litio... ...porque, oh Dios... ...su, su grupo técnico... Eh, ...alguien hay que echarle la culpa... ...grupo técnico, el que sea... ...no se encargó de mirar... Eh, con, ...bueno, aunque le acusan a usted... ...directamente, ¿eh? ...le acusan a Tesla... ...como no haber tomado en cuenta... ...la duración de las... ...y, y la eficacia de las de esas baterías de litio resultado coches que se incendian coches que atropellan enanos y personas afroamericanas eh, sí enanos enanos eh, que por cierto no saben distinguirlos entre personas y los conos de tráfico por lo tanto, si hay alguna persona bajita... ...que no quiera ser atropellado por un Tesla... ...que se quite el chaleco antirreflectante S-Naranja... ...porque no le va a servir de nada... Ese, ...es una cagada tras otra... Las, ...estas tecnologías que a priori están tan bien... ...o esa última tan ambiciosa de crear... ...un cobertizo en la, en la luna... ...en la luna es donde estás tú... ...señores los más... ...porque es incomprensible... ...que alguien... Eh, ...un empresario no se tome... ...un año... ...o dos años... ...en una empresa normal... ...por ejemplo... ...a Phil Spencer... ...que se le acusa tanto... ...de no haber comprado... en su momento... Eh, ...Warner... ...porque en el 2024... ...él, él ya estaba... ...ya... ...ya activo. ...pero... ...aunque tú hayas cogido el cargo... ...perdón... ...aunque tú hayas cogido el cargo... ...eso no significa... ...que te pongas a hacer y deshacerlo todo... ...y por deshacerlo... ...me refiero a... Eh, ...bórrenme Twitter... ...y háganme un Twitter 2.0... ...se queda todo el mundo... ...vete a la mierda tío... ...de qué coño me estás hablando... ...bueno pues eso... ...de, de eso estamos hablando precisamente... ...bien... Eh, eh, por, no, oh, ¿Os gusta el, el fondo? Es, estoy aquí mismo en las... Eh, la, bueno, pues estas son las oficinas de, que, de Twitter. Eh, hay algunas pintadas y tal. que En el cuarto de baño están las más antisemitas, yo no sé por qué, pero bueno. Eh, y, y sobre todo las de índole racista también. Y en la del baño de mujeres también, de índole sexual, eh, bueno, picha corta, no sé, abusado, de todo, le dicen de todo. Eh, pero he buscado este sitio porque, mira, lo he visto más tranquilo, está todo como más, eh, ya sabéis, estamos aquí, eh, sí, se escucha como cerrado, ¿no? Pero bueno, da igual. Eh, al fin y al cabo esto ya está muerto como veis está chapado esto no, no, no, no tiene futuro la gente ya ha encontrado mastodon y Crasto o como se llame este otro este otro twitter porque la gente está buscando su nuevo twitter y ya lo han encontrado eh, gracias lupita midnight gracias lupita midnight eh, Mastodon y Dracle. Eh, esas son las dos. Luego, ¿habéis visto que estuvo en tendencia durante varias veces la Tercera Guerra Mundial? ¿Visteis que cuando estaba ocurriendo el juicio de Elon Musk y de... Perdón, el juicio de Johnny Depp y eh, Amber Heard eh, ...hacían todo lo posible... ...para que las tendencias... ...que tuvieran que referirse... ...con las palabras claves... ...Amber... ...Amber is his eh, ...todo aquello que desacreditara... ...a Amber Hell ...y que no... Eh, ...insultara a Johnny Depp... ...siendo este inocente... ...este señor se dedicó... ...ya desde ese momento... ...a meter baza... ...a los de Twitter... ...para que le fueran quitando las cosas... ...porque este señor... ...lleva años odiando a Twitter... ...y la única manera para poder destruirlo... ...es... ...hacerse con él... ...así que ya lo ha conseguido... ...da igual lo que haga... ...o si lo va a dejar tal cual... ...porque... ...visto... ...lo visto... ...y viendo quién es el propietario... ...yo no tengo más duda... ...de que Twitter... ...está más que muerto... ...pero muerto además... ...por envidia y por odio... ...por parte de Elon Musk... ...por la cantidad de veces que se le ha hecho memes... ...por la cantidad de veces que se le ha ridiculizado... ...todas esas veces en las que él mismo se ha quedado... ...en ridículo delante de una cámara... Eh, ...bien presentando un coche... ...y viendo lo irrompible que es... ...como digo, su cristal... O, o en tantas y tantas otras ocasiones aparte de que la de que el, la popularidad de Elon más eh, no no es buena no es positiva es popular evidentemente pero no es popular por algo positivo y esto también él pensaba que a partir de ahora ya eh, que estaba él ya todo iba a ser suyo que ya todo lo iba a controlar, que todo el mundo iba a trabajar como... Y que todo eso estaba lleno de un padumpas Y que iban a hacer todo lo que ellos dijeran, todo lo que él dijeran. Bueno, pues no ha sido así. No ha pasado ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, cardalito, chingas a tu madre, güey. Pero Se les ha ido más gente todavía. Ahora se viene un Twitter 2. 2.0, veremos cómo es el Twitter 2.0, eh, y bueno, y así es como está eh, ahora mismo. Pues los 4 o 5 empleados que quedan, que todavía no han abandonado el barco. Esto iremos viendo cómo irán bajando y irán y en largándose, porque lo que pretende este hombre básicamente es ir agotándoles mentalmente hasta que digan ya basta me largo no quiere twitter abierto el primero que no quiere twitter abierto es el propio Elon Musk y aquellos que disfrutan de que esto se haga realidad pues mira pues si te hace feliz como a playmaníaco pues vale eh, si creías que iba a ser diferente, como los acelianos y venecianos, esto no va a ser como, como ustedes de, eh, decís, porque ustedes mentís más que habláis. Esto va a hacer eh, una catástrofe de niveles estratosféricos. Vamos, va a haber aquí un éxodo que ríete tú, ríete tú, ríete tú, porque la migración de redes. ...que la cantidad de gente... ...que ahora mismo está recibiendo... Eh, ...los... ...precisamente los de Mastodonte... Eh, ...van... ...o sea, van a acabar... ...ya definitivamente con... ...ya he visto gente ya que tiene en cuenta ya... Eh, en, ...en esta red ...yo todavía no me he decidido... ...voy a querer... ...voy a ser testigo... ...de todo lo que ocurra... ...con Twitter... ...y en el momento que vea que esto ya... No da más que decir, sí, pues... Se cerrará, evidentemente... El canal de, de toxic Game Channel de Twitter... Y se abrirá otro... Si no en un MySpace... Si no en el Facebook... En el Facebook tengo también... Eh, una cuenta... Pero... En fin, nada más... Es, es todo lo que tenía que decir sobre el asunto... Es triste que haya gente que tiene el dinero prácticamente como si fuera una maldición que que tiene este hombre como virtud, es el dinero y con el dinero es con lo que se piensa cargar a su propio enemigo, le va a costar caro ha puesto a, de aval es, eh, el propio Tesla yo creo que por eso pensaba que en lo del Twitter 2.0, pero bueno volvemos a lo mismo si no conoces tu negocio pues ya verás eh, es así bueno ustedes qué vais a hacer o qué eh, a qué sitio os vais a ir para ir con ustedes o no <risa> depende pero a dónde vais a ir ustedes vais a ir a a Mastodon ¿Vais a, no, esto no es ningún clickbait ni nada eso es que se suele hacer en los en los vídeos ni mucho menos esto es eh, por desgracia lo que está ocurriendo en el mundo de eh, en el mundo de las redes así que nos vemos hasta la próxima con ustedes tox gamer para toxic game channel nos vemos en el siguiente programa Comiéndome el coco Pero ya veis que os si de poco Habéis conseguido prepararme Para poder manipular Ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué Ahora qué le vais a hacer Ahora qué, ahora qué, ahora qué Ahora qué, ahora qué le vais a hacer No podéis hacer queréis anularme pero yo estoy muerto y sabéis que los muertos no pueden morir? ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué? Y qué? qué le vais a ver? ¿A qué? Y a la qué? Y a qué? Y qué le vais a hacer?